Que eso hay que romperlo en este país. Aquí tiene que producirse un profundo cambio y un desarrollo. En que no tenga que suceder que si un gobierno se va a X tiempo, Los empleados tengan que vivir las incertidumbres. Los empleados tengan que vivir el desasosiego. De que viene otro partido y lo va a cancelar. Eso hay que superar porque eso nada más se ve aquí. Y en los países donde existe este clientelismo. Que se usa el presupuesto del Estado y las instituciones del Estado para retribuir favores políticos, porque Fulanito me apoyó, tengo que ponerlo. Y que lleguemos a un nivel que la gente que va al gobierno sean en una verdadera carrera civil administrativa. Que no tengan que depender del partido. Que si usted está ahí, está ahí porque usted reúne las condiciones, Pero que no haya, como lo hizo el PLD, amañamiento y meter gente porque eran de su partido para dejarlo ahí eternamente. No, que sean personas, que sean de todos los partidos, pero que se valore su capacidad. Que sean de Alianza País, que sean reformistas, que sean comunistas. Que lo que se valore es, mire, este hombre, esta mujer reúne las condiciones. Para ser gerente de De Norte, por ejemplo. No importa del partido que sea, es que él resuelve. Esta persona reúne las condiciones para ser el administrador del hospital. No importa del partido que sea, es que esa persona funciona. Entonces, ese es uno de los objetivos que debe de lucharse en este país. Lamentablemente, como aquí no hay... Tanta fuente de empleo en este país, la gente tiene que meterse a políticos. Para a través de la política, en el Estado, conseguir un empleo. Porque además, los empleos del Estado, mucha gente los usa para robar. Para a través del tráfico de influencia y cosas, eh, eh, eh, buscarse lo que quizá en un empleo privado no se puede hacer. Entonces, la política se ha convertido en estos países. Y República Dominicana, aquí eso se ha profundizado más que ningún otro país. en eh, eh, eh, favor político. Tú me apoyas, eh, tú, tú vas a tener un empleo. Que muchos también le quedan mal porque la administración pública no se puede llenar de todos los dominicanos que viven aquí. Todo el mundo quiere que le den un empleo y no un empleo. Muchos quieren que le den botella. Y si no botella, que le den un empleo donde ellos puedan robar y macutear como se decía antes en todas las instituciones y eso lo han hecho todos los partidos que han gobernado este país y eso hay que deterrarlo, que usted para ser empleado tiene que ser de un partido que tenga el poder, y que si llega porque los que están ahora, que están nombrando cuando llegue otro partido, que llegue la fuerza del pueblo, y el otro, y el otro, y el otro lo va a, se lo va a llevar también porque lo han hecho, Leonel Fernández canceló todos los PRDistas que encontró lo canceló Pero los perjedeístas cancelaron en el 2000 Cuando Hipólito Mejía ganó A todos los PLDistas. Pero lo mismo sucedió con los reformistas Pero lo mismo sucedió con los perjedeístas Cuando Antonio Guzmán Y después entre ellos Cuando estaba la lucha Entre Jorge Blanco, Jacobo Maglute Y Antonio Guzmán Se cancelaban del mismo partido Y llegó a suceder en los gobiernos del PLD Eso Hay que decirlo Porque nosotros no podemos venir a engañar aquí Buenas tardes vez... Buenas noches, Omar. ¿Cómo estás, tú, Omar? Gracias. Es Fabio, de Alianza País. ¡Oh, Fabio, ¿cómo tú estás? Fabio? Ya, esto es, es tu programa. Esto es un toque de queda, Omar. A tu orden, Fabio. Omar, eh, eh, eh, que somos amigos de mucho tiempo. Omar, esos partidos de la eso es lo que hacen. Los grandes se aprovechan de los el públicos que roban el dinero del Estado y los chiquitos se quedan sin nada y son víctimas del atropello de esos partidos que solamente se propenden a al Estado a repartirse el pastel cada a cada cuatro años. Así. Estos partidos no nos representan a nosotros, a la clase pobre. Por eso estoy en alianza país. Gracias, Omar. Gracias, Pablo. Gracias Pablo. Así es. Bueno, señores, también eh, ustedes saben que tengo varios eh, eh, sábados leyendo Arehito, que viene agregado al periódico hoy. Entonces, hay un intelectual, Dios en el la pluma brillante, uno de los intelectuales más acabados, escritor, eh, filólogo. Un intelectual acabado Entonces él tiene un artículo Que lo viene repitiendo El origen de la palabra cuero Que se la pegaron a las mujeres prostitutas Pero que eso era un intercambio Que hacían los oh. oh. ah, ah pero mira <risa> la caray. Se le quedó abierto Fabio No porque así se meten dos o tres minutos Sí. entonces Ese hombre utiliza unos términos porque dice él que hasta los años cuarenta y pico, así de relumbrón, muchos escritores no utilizaban la palabra, ni en escrito ni en nada. Y, y el primero ya en esta época moderna que la, la utilizó ya de, de manera fue el ex ministro de, de, de Cultura, Pedro Bergex. Y no y yo me deleito porque eh, eh, eh, estos intelectuales son terribles eh, Buscando ese tipo de, de palabras y lo que eran épocas que vivió Porque todos esos términos se han ido refinando eh, La prostitución y muchos términos más que se utilizan allá los presos no le quieren decir presos sino internos eh, eh, Ya imputados, acusados, imputados Buenas tardes. Buenas noches. Buenas, Omar. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. Un placer. Un placer. Omar, ¿y entonces cómo que no vamos a hacer? Porque el ministro de... ...de salud dice que aquí no había COVID y ahora está todo lleno por tu aparte. ¿Y ahora? Eso está repleto de COVID y especialmente Macorís. Vamos a cuidarnos todos. Esto está jodón, Omar. Entonces, oye... Oye, oye, lo que hace, oye, lo que hace, y va por la tienda a chequear. Pero entonces los sitios de y vender y, y delincuencia están todos abiertos. Bueno, de que cerraron una tienda de unos chinos que estaban todos contagiados y, y seguían vendiendo. Perfecto, está bien. Está Pero pues, y está abierto. Ahí. Pues está bien, gracias, hermano. Buenas tardes, tenemos otra por aquí. Buena. Buenas. noches, Buenas noches, noche. Buenas noche, don Omar. Un placer. Gracias, Guardón Omar. Yo quiero hacer, ay Dios mío, una, una denuncia, pero no tenemos prueba de quién. Ah, no, si tiene no pruebas, no. No, no, no, no, es para decir lo que pasó, para que usted sepa además, lo que pasó. Ah, dígame lo ¿Usted, que pasó. Usted sabe lo que que se entraron al patio de aquí, en los huevos, el patio de mi casa, Omar. Y había, había una, había, habían dos casitas de pajaritos, de esos pajaritos que uno cría. Uh -huh. ¿Eh? Sí, Como sí. con 30 pajaritos, Omar, oiga. Lo, lo mataron, ¿sí? no, no, ojalá no lo hubieran llevado. Lo mataron a todos, para que lo envenenaron y todos lo sacaron afuera frente a la casita. Ahora, pero qué. Ay, Omar, oh eso da pena, mire, yo hasta lloré. Pero qué mente más perro. Lo mataron a, a todos, mentira. yo digo que sería. Y yo digo que lo envenenaron. Claro. Eso que es, un daño, claro. es un daño, eso es un daño. ¿Pero qué ganaban ellos con envenenarlo? Era esos pajaritos de que los niños. Pero yo, yo, yo le pregunto, ¿qué ustedes mm. entienden? Porque como tuvieron ahí, vieron el caso, ¿qué no. ustedes entienden que buscaban lo que hicieron eso? No, no, ¿Ustedes no han tenido No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Con nadie, con nadie, gracias a Dios, con nadie, con nadie. Es increíble, es, una un, cosa, es increíble. Una cosa extraña esa, pero eso es extraña. Miren, todos de... los de... pajaritos matados afuera, dieron una puertecita y lo sacaron todo para afuera. Ay, María, ¿y qué más es lo que nos falta por ver, señores? qué le daño le hacían esos pajaritos a nadie? Ay, Dios santo. Mire, créanme que lo lamento, porque yo sé 30. lo que uno disfruta y añora esos pajaritos. Eso es una especie de rilá, de rilá. Yo soy amante. Bueno, donde yo vivo van y se asientan. Bueno, ayer se asentaron con el agua, una tortolita en el balcón, y yo disfruté eso en grande. Yo sé lo que... Y eso andan ambulantes. Imagínate tú que tú lo tengas en tu casa y entonces te lo maten, te lo envenenen. Bueno, de todas maneras, sigan investigando a ver si logran establecer alguna procedencia de, de, de ese daño, porque es un crimen, un crimen eso. Sí, pues, pues qué lamentable, señores. No, en este país se ve de todo. La gente la gente está que no tiene madre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa. Bueno, dice Antonio Almonte, el ministro de Energía y Mina, que en las ED hubo un pulpo de dos cabezas. No, la familia de la mujer, de, de, la esposa de Danilo Medina, ellos acusan. Maxi Montilla, eso lo pedían una licitación. Pues yo les voy a decir lo siguiente, señores, después de esta llamada. Buenas noches. Buenas.